Mexicas, de Acamapichtli a Moctezuma II. Los de Mexicas realizaron una larga migración desde Aztlán, ubicado muy probablemente en la isla de Mezcaltitán, actual estado de Nayarit, hasta la cuenca del Anáhuac. Fue una migración iniciada en el siglo XII y concluida hasta el siglo XIV. En el códice Tira de la Peregrinación, también conocido como Boturini, se narra esa historia. Fueron en total 11 Tlatuanis los que tuvieron los mexicas ya instalados en México Tenochtitlan. Los dos últimos tuvieron un periodo muy breve y estuvieron completamente inmersos en el enfrentamiento contra los conquistadores españoles. En este video nos referiremos a los nueve primeros de ellos. Cuando llegaron a la cuenca del Anáhuac encontraron una gran zona lacustre con una amplia variedad de pueblos y etnias Asentados alrededor de los lagos. La geopolítica de la región estaba definida por una alianza tripartita de señoríos, reinos tlatocayotl, asentados en sus respectivas sedes. Cuatlinchan en Texcoco, de la etnia Acolúa, culoacán al pie del Cerro de la Estrella en Iztapalapa, de la etnia Culúa, y Azcapotzalco de la etnia Tepaneca, que era la que tenía la posición más fuerte. Esta era la alianza de Toyán, como veremos el gran incremento del poderío Tepaneca, terminó por llevar a la ruina, el equilibrio, la solidez y la viabilidad de esa alianza, minó sus bases y acabó por aglutinar a sus enemigos, quienes al iniciar el segundo cuarto del siglo XV, pusieron fin a su hegemonía. Al llegar a la cuenca quedan convertidos en tributarios de los tepanecas que tenían a la cabeza de su reino al Tlatoani de Sosomoc. Al parecer los mexicas salieron de Aztlán como consecuencia de una ruptura con los señores que dominaban en aquella región, de manera que al llegar a la cuenca y fundar la ciudad de México Tenochtitlán en 1325 todavía pasaron casi 60 años más sin una nobleza propia. Pero... Finalmente, se percataron que la única forma de afianzar su presencia en la región y sacar provecho de los tributos de otros pueblos era emparentar con las noblezas dominantes de la cuenca, participar de una forma más activa en las guerras y crear un linaje noble propio. Así es como inicia el periodo de los gobiernos de los tlatoani mexicas. Los mexicas buscaron un jefe tlatoani proveniente de la nobleza de los Culúa. Este primer tlatoani fue a Camavisli. Asume como tal en 1383, de acuerdo con el códice Xolotl, era hermano de Tesosomok. En ese tiempo los jefes de los Calpultín también unieron su descendencia con la nobleza culúa Así los mexicas comenzaron a participar como guerreros de la alianza bajo el liderazgo de Azcapotzalco. El glifo o símbolo que representa Acamapistli es una mano que sujeta flechas, una probable alusión a su carácter de fundador, puesto que al tomar posesión de un territorio se acostumbraba lanzar flechas hacia los cuatro puntos cardinales. El nombre de Acamapistli significa puño de cañas. Cada uno de los 20 calpulis mexicas le entregó una esposa y con ella estuvo alrededor de 100 descendientes. Huitzil Whittle, hijo y sucesor de Camapisli, segundo tlatoani mexica, gobernó entre 1391 y 1415. Todavía fue electo por los jefes de los Calpulis. Se casó con una hija de Tesozomoc. Bajo su gobierno, los mexicas dejaron de ser simples tributarios de los tepanecas para convertirse en auténticos aliados militares de Azcapotzalco. En este periodo, los mexicas asumieron por su cuenta la dirección de la campaña militar contra los chalcaltecas que antes conducían los tepanecas. Chimalpopoca fue el tercer tlatoani mexica, gobernó entre 1415 y 1427, era hijo de Huitzilihuitl y nieto de Tesozomoc, ya no fue electo por los jefes de los calpulis, la nobleza mexica iniciaba su distanciamiento de la gente común de los macehualtin. Tesozomoc lo apoyó, reduciendo de forma muy considerable el monto de los tributos que debían entregar los mexicas. En su gobierno se pretendió construir un acueducto entre Chapultepec y Tenochtitlán, pero el apoyo para ello les fue negado. Algunos de sus vecinos consideraron que los mexicas estaban acumulando demasiado poder. Chimalpopoca también fue tío de Netzahualcoyot, a quien protegió cuando los tepanecas Atacaron a la etnia acolúa de Texcoco en 1418 y asesinaron a su padre, el tlatoani Ixtlisóchitl. Con el ataque a los acolúas de Texcoco, el liderazgo tepaneca hirió de muerte a la vieja alianza. Al morir Tezosómoc en 1427, Maxtla, su hijo rebelde, asesinó a su hermano Quetzalá para quedar como tlatoani de los tepanecas. El Tlatuani Mexica Chimalpopoca, que apoyaba a Quetzalayatzin, también fue asesinado. Y lo mismo ocurrió con el señor de Tlatelolco, Tlacateotl. Con la llegada de Maxtla al poder en Azcapotzalco, se acaba de fracturar el equilibrio geopolítico en la región de la cuenca del Anahuatl. A la muerte de Chimalpopoca, asume como Tlatuani de los Mexicas quien tenía el máximo grado militar, Itzcoatl hijo de Acamapichtli, que también era tío y aliado natural de Netzahualcoyotl, Itzcoatl y Tlacailel, que fue un asesor muy influyente en el puesto de Siguacoatl, inician una nueva etapa de los mexicas cuando deciden declararle la guerra a los tepanecas de Azcapotzalco en 1428, para lo cual hacen alianza con Texcoco y Tacuba. Aunque en ese momento el liderazgo de Netzahualcoyot no estaba todavía consolidado en Texcoco, su participación tuvo una importancia estratégica. Convenció a los chalcas para que permanecieran neutrales, debilitando así a los tepanecas, y atrajo al reino de Huejotzingo del Valle de Puebla Tlaxcala a la lucha contra los del reino de Azcapotzalco. Maxtla también intentó acabar con Netzahualcoyot. Al acudir este a para pedir la liberación de Chimalpopoca, Maxtla intentó matarlo, pero no lo logra. A partir de ese momento, Netzahualcoyot buscó recuperar el liderazgo de los Acolúas de Texcoco a toda costa. El pacto que establecieron México Tenochtitlan, encabezada por Izcoatl, Texcoco, encabezada por Netzahualcoyotl, y Tacuba, encabezada por Totoki-Watzin, se conoce como la Escán Toloyan. Los aliados ponen en sitio a Azcapotzalco y derrotan a los tepanecas en 1429 después de una batalla que dura 114 días. Nezahualcóyotl pudo cobrar venganza al ejecutar por su propia mano a Tlatuani, Espurio de los tepanecas al odiado Maxtla. En la versión náhuatl del Códice Florentino se puede leer el siguiente fragmento. Porque se guardaba la historia pero ardió cuando gobernaba Itzcoatl en México. Se hizo concierto entre los señores mexicas. Dijeron, no es conveniente que todo el mundo conozca la tinta negra. El pasaje se refiere a la quema de los códices antiguos, ordenada por Itzcoatl y Tlacaelel. Tras la victoria sobre Azcapotzalco, los mexicas experimentaron la necesidad de reescribir su historia. Algunos autores fechan esta quema de códices en el año 1433. Al parecer, como parte de la reescritura de la historia mexica, se difundió la idea de un pacto entre la nobleza mexica y la gente común o La noticia de este pacto se recoge en los códices Mendoza y Florentino. Según las fuentes, los Masehualtín no querían hacer la guerra a un enemigo tan poderoso como los tepanecas de Azcapotzalco, por lo tanto, el pacto consistía en que los Macehualtin apoyarían a los nobles en la guerra contra los tepanecas con base en el siguiente acuerdo. De perder la guerra, la nobleza mexica desaparecería, se entregarían al pueblo mexica para ser descuartizados, pero de ganar la guerra, los Mazehualtin tributarían, serían leales y respetarían para siempre el liderazgo de su nobleza. Así fue como al quedar los mexicas como la cabeza de la nueva y poderosa Triple Alianza, al pasar de pueblo dominado a pueblo dominante, su nobleza decidió reescribir su historia, adecuarla a la nueva fase que comenzaba a vivir. Ahora los mexicas aparecerían como los guardianes del orden cósmico y la nobleza encabezada por Iscoatl y sus sucesores sería vista como la encarnación del poder divino. La expansión militar mexica y de la Triple Alianza continuó tras el triunfo sobre Azcapotzalco, bajo liderazgo de Itzcoatl. Los tezcocanos avanzaron sobre Coaunáhuac y los mexicas avanzaron hacia Tepoztlán y Huastepec, en lo que hoy es el estado de Morelos. Poco más adelante su expansión llegó hasta Guerrero, en Tepecuacuilco, cerca de la actual Iguala. Al fallecer Iscoatl en 1440, la Triple Alianza ya era un imperio que dominaba la cuenca del Anáhuac y sus alrededores. La expansión militar de los mexicas buscó aumentar los tributos. No les interesaba modificar las instituciones o la religión de las poblaciones locales. Sin embargo, excepcionalmente sí existieron casos de arrasamiento de pueblos y de recolonización forzada. Esto ocurrió generalmente en los límites fronterizos de la Triple Alianza. El acuerdo entre los reinos fue repartir los tributos de la siguiente forma. Dos quintas partes para Tenochtitlán, dos quintas partes para Texcoco y una quinta parte para Tacuba. Moctezuma y Camina fue el quinto tlatoani mexica, era sobrino de Itzcoatl, le dio continuidad a la expansión militar y continuó gobernando bajo la influencia del Coatl Tlacalil. Hacia el norte sometió a los otomíes y hacia el sureste logró someter a Chalco en el año 1453. La expansión de los dominios de la Triple Alianza llegó hasta lo que hoy son los estados de Veracruz y Oaxaca. Hacia Oaxaca, Moctezuma I envió un ejército quienes arrasaron con las poblaciones rebeldes. Tlaxcala siguió manteniendo su independencia y tras la inundación y escasez de alimentos que sufrió la cuenca en 1450 y Luicamina comienza las guerras floridas. Atacó a Tlaxcala y Huejotzingo y obtuvo prisioneros para el ritual del sacrificio, clamando por el fin de la escasez y de las catástrofes naturales. Moctezuma y camina es quien ordena la construcción del Templo Mayor y continúa con la tarea de reescribir la historia de los mexicas. En 1468 fallece y camina el influyente Tlacaelel era el sucesor natural, pero declina y el nombramiento recae en la persona de Axayacatl, nieto de Moctezuma I. Con Axayacatl estalla una guerra contra Tlatelolco en 1470. Los Tenochcas buscaron reducir la competencia comercial que les hacía esa ciudad hermana. También bajo el liderazgo de Axayacatl, los mexicas experimentan su primer gran derrota en 1478 cuando llegan a la frontera de los dominios tarascos en Tajimaroa, donde son ampliamente superados. Los tarascos, en el actual Michoacán, eran el gran imperio de la región occidente mesoamericana. Tsintzunsan, Iwatsio y Páscuaro eran sus principales centros. Se extendieron por el sur de Guanajuato, Querétaro, Colima y el Estado de México. Axayacat fallece en el año 1481, durante su reinado también fallecen en el en el año 1472 y Tlacaelel en 1475. Uno de los legados de Atsayacatl fue la escultura del monolito La Piedra del Sol. Tizoc fue hermano de Atsayacatl y asume como el séptimo tlatoani Mexica. Estuvo al mando solo 5 años hasta 1486. En su primera campaña militar sufre una gran derrota en Meztitlán, actual estado de Hidalgo, por lo tanto se limita solo a consolidar los dominios de Veracruz y Oaxaca, murió envenenado por miembros de la propia nobleza quienes al parecer así le cobraron su evidente impericia e incapacidad para avanzar en la expansión militar. Aouizotl, nieto de Hilo Camina, asume en 1486 como el octavo tlatoani mexica, el sí logra ampliar las fronteras del imperio, llevándolas a su máxima expansión, a Guatemala, a las costas del Golfo y al Pacífico. Los nuevos dominios aportaron gran cantidad de tributos. Participaron de esa abundancia los más iguales, la gente común y los guerreros. En 1487, Ahuizotl inaugura una nueva fase del Templo Mayor en una celebración que dura cuatro días y durante los cuales algunas fuentes indican que miles de prisioneros fueron sacrificados. Ahuizotl decidió construir un acueducto que llevara a Tenochtitlán agua fresca de los manantiales de Coyoacán, por lo que solicitó apoyo al señor de esta última localidad para construirlo. Sin embargo, Tsutsuma, señor de Coyoacán, le advirtió que una obra de este tipo podría provocar una inundación en Tenochtitlán. Ahuizotl asumió que Coyoacán le negaba el apoyo y mandó matar a Tutsuma. Una vez que se construye el acueducto, efectivamente se produjo una gran inundación en Tenochtitlán. A raíz de esta inundación, Ahuizotl sufre un grave accidente, se golpea la cabeza y al poco tiempo muere. En 1502 tras la muerte de Huitzotl, asume el liderazgo Moctezuma II, también conocido como Moctezuma Xocoyotzin, hijo de Axayacat. Moctezuma II se aboca principalmente a consolidar el dominio de las grandes extensiones ya sometidas, aunque todavía conquista nuevas poblaciones en Oaxaca y Guerrero. Sin embargo, cuando intenta doblegar a los Tlaxcaltecas, no tiene éxito. A la muerte de Netzahualpili, en 1515 sucesor, de Netzahualcoyotl en Texcoco, Zocoyotzin promueve el ascenso de su sobrino Cacamatzin como el nuevo Tlotuani texcocano. Sin embargo, estalla una rebelión encabezada por Ixtlisóchil II y el liderazgo de Texcoco se divide en tres partes: el norte para Ixtlisóchil II, el centro para Cacamatzin y el sur para Conachoc, todos ellos descendientes de Netzahualpili. Más adelante, Ixtlizóchil II se convertiría en un gran enemigo del predominio mexica. Moctezuma II favoreció la reorganización del Estado mexica a favor de los privilegios de la nobleza, aumentó la carga de los tributos y la concentración del poder en su propia persona. Era ya un gobernante alejado de la gente común. Los Macewaltin tenían prohibido bajo amenaza mirarle a los ojos. En el Códice Florentino se refiere que 10 años antes de la llegada de los españoles se registraron eventos interpretados como presagios, entre ellos la aparición de un cometa visible en el cielo nocturno. Dice el relato que era como una espiga de fuego que aparecía a medianoche en el cielo. En 1519 Moctezuma II recibe las primeras noticias de la aparición de extraños provenientes de la costa del Golfo. En breve los españoles arriban a Tenochtitlán toman preso a Zocoyotzin y unos meses después, de acuerdo con el relato de Bernal Díaz del Castillo, el Tlatoani muere a manos de su propio pueblo en medio de la rebelión de los mexicas contra los conquistadores españoles. El 13 de agosto de 1521, tras un sitio de casi tres meses, Tenochtitlán cae bajo el embate de la fuerza combinada de los españoles y sus aliados indígenas, enemigos del liderazgo mexica.